¡Hola! ¿Qué tal gente creativa? ¿Cómo están? Ya somos 800 personas Sí, sé que es muy poquito Sé que para muchos es muy poquito Pero para mí es bastante Y estoy muy, muy, muy agradecido por estas 800 personas Que han apoyado este proyecto de Creative Roll Online Decirle que ya tenemos página web Pero en este video vamos a regalarles unos consejos Más que todo para aquellas personas que me han estado preguntando En los anteriores videos de proporción Aurea De rabbit incluso de la el pez beta y pues pues claro también de el pavo real llamado pack up el último speed art que hice que a muchos les están gustando porque es como una transición no a cada speed art que estoy haciendo así he estado mejorando poquito a poquito este vídeo vamos a enseñarte cuál es el proceso que yo realizo eh, para eh, digamos coger un un animal y convertirlo en logo yo lo, yo lo aparto en tres partes la primera parte es eh, coger una imagen en este caso vamos a coger la imagen vamos a abrir rápidamente photoshop tenemos la imagen aquí de un león lo que voy a hacer es eh, dividir este proceso en varias facetas la primera parte va a ser eh, dibujar con el pincel el contorno del rostro del león. nuevamente vamos a pasar por, o sea, por la segunda parte que es eh, ya transformar este contorno eh, de forma más geométrica. Eh, en este caso, para este ejemplo, vamos a hacerlo de utilizando formas rectas geométricamente. Y después que, bueno, ya terminemos el boceto, pasamos nuevamente, bueno, empezamos pasamos a finalizar este proceso con la vectorización, así que pues rápidamente vamos a ver cómo realizamos este proceso. Ya saben, primera fase vamos a realizar el, el bocetado, mentira, bueno vamos a realizar realmente es eh, dibujar el contorno, así que vamos a ello. Bueno para realizar el lo que es el dibujar el contorno vamos a utilizar vamos a utilizar Illustrator y Photoshop pero pues para hacer bocetos utilizamos primero photoshop y utilizamos lo que es la herramienta eh, pincel Bueno, después de haber realizado lo que es eh, dibujar el contorno del de animal Lo que vamos a, hacer es a utilizar las figuras geométricas O más que todo transformar estas, estos contornos en formas más geométricas Como uno quiere ya darle el acabado Ya aquí vamos a empezar a jugar un poco con la figura Para darle un estilo propio a, a lo que sería este eh, esta iconicidad baja Bueno, en esta fase ya terminamos lo que sería eh, como que adecuar un poco más el contorno y ya darle un estilo propio. Ya la tercera fase lo vamos directamente a Illustrator y con los efectos más rápidos de este video pasamos directamente a Illustrator ya con, con el boceto más definido. Y pues simplemente pasamos a vectorizar, así que vamos a ello. Bueno, ya estamos aquí en Illustrator y antes de empezar lo que sería eh, simplemente vamos a vectorizar, ¿cierto? Pero para vectorizar tenemos que exportar la imagen en Photoshop ya después de pues, haber retocado lo que es el boceto Ya un poco más al estilo que tú quieres y simplemente es eh, trabajar con, con forma geométrica, ¿no? Puedes utilizar lo que son eh, el rectángulo, el círculo, incluso la pluma, pero ya después de que hayas besoteado Eso es lo que comúnmente yo hago pues, para sacar estas ideas de, de los Animal logo. Esto es un, un vivo ejemplo de lo que es eh, el león, el King Ray, King León, creo que se, llama, se va a llamar este, esta, esta vectorización Lo que vamos a hacer primero es Uno, hay que verificar si está en contorno o en relleno Digo, está en relleno o en contorno lo que es eh, esta parte de color Vamos a, a utilizar contorno así que no necesitamos el relleno, deshabilitamos el relleno Luego lo que vamos a hacer es asegurar, asegurar lo que es la imagen para asegurar la imagen lo que vamos a hacer es clickeamos aquí en capas seleccionamos la imagen y simplemente pues la bloqueamos así pues podemos tranquilamente utilizar lo que son la lo que son eh, la pluma, la, la, lo que son las figuras geométricas sin ningún inconveniente de que vayamos a atropellar de pronto la la imagen o de pronto de que la imagen se, se vaya a rodar aquí estoy clickeando varias veces y pues la imagen no se roda así que Vamos a utilizar la pluma para finalizar. Ah, vamos a... Antes de esto, quiero decirte que voy a utilizar tanto las líneas guía para que la figura esté un poco más, eh, más geométrica al estilo que yo quiero. Así que pues vamos a ello. Bueno, fíjense, este, en este punto lo que hemos realizado simplemente es haber vectorizado. Utilizamos la, la herramienta pluma para pa simplemente darle, darle, darle esta forma de vector a lo que sería nuestro ejemplo de, de, de Animal Lobo que vamos a, a realizar, ¿no? O que estamos realizando en este proceso. Ya necesitamos lo que es el, el, la imagen, así que pues vamos a ocultarla y vamos a darle unos toques ya finales a... A la virtualización para esto simplemente nos vamos a efectos de trazado y vamos a darle un unión redondeada para que le dé un toquecito más más chévere ¿no? Bueno, te explico lo que hice. Lo que hice primero fue eh, escoger una imagen al azar. Después de lo que hice, pues haber escogido la imagen al azar eh, dibujar el, el rostro de esta imagen pero nada más el contorno, el contorno del rostro. Tiene que ser un rostro que es, obviamente eh, se preste para, para esto en este caso el rostro del león es, es supremamente utilizado para, para muchas marcas eh, deportivas y demás y pues ya es algo que que se puede manejar de, de manera iconográfica de la forma mucho más básica entonces lo que hice pues simplemente es eh, coger el contorno y fui mejorando algunas cosas que yo quería eh, al estilo propio no al estilo propio en este caso lo hice geométrico pero solamente con, con líneas líneas rectas después lo que hice fue eh, terminar el boceto pasarlo directamente a ilustrado utilizar eh, la pluma y bueno aquí tenemos el resultado esto es lo que pues Comúnmente yo realizo de manera a veces diaria o semanal. Así que nada, creativos, si te gustó este video, por favor, revienta ese pulgar arriba. Y darle comparte, comparte, comparte para que otras personas, aquellas personas que estén haciendo diseño y, y quieren sacar, empezar a pulirse más en lo que son el brandy, eh, imagen corporativa, ya empiecen, empiecen a hacer este tipo de ejercicio. Yo les recomiendo que hagan este tipo de ejercicio de manera, no sé, semanal o cada vez que puedan. Es como si empezaras a, a, a ilustrar. O sea, que para, para saber dibujar necesitas pues, dibujar todos los días. Lo mismo pasa cuando quieres eh, Enfocarte en lo que es la proporción naoria en, en logos, en, en isotipos, en imagotipos. Es ir practicando diariamente, ir practicando diariamente para que tú puedas extraer las figuras que tú necesites para, para estos logos que son muy padres y que a nosotros nos gusta bastante. Espero que te haya ayudado este, este pequeño video, no sé cuánto duró. Y nos vemos hasta la próxima. Ya sabes que estamos en las redes sociales como Creatirollo y Cre en, en Instagram y como Creatirol estudio en Facebook También por favor pasa por el viaje que, que hay unos buenos trabajos Como el último trabajo de Cop y decirte que tenemos Página web llamado www.creatirol.com Nos vemos en el próximo video agresivo ¡Cuídate mucho!